¡Hola, hola! Acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de I am Groot, esta serie de cortos del de MCU que es lo más reciente que tenemos un poquito para descomprimir entre Miss Marvel, Thor Love and Thunder y lo próximo que va a ser She hulk Bueno, esta serie de 5 cortos de Baby Groot que la verdad me gustó mucho no tengo demasiado para hablar y analizar de cinco cortos, nada más quería dedicarle este espacio en el podcast como prácticamente todo lo que saca Marvel, que tiene su lugarcito acá. Y bueno, no iba a ser menos para estos cortos de, de nuestro querido Groot. Eh, la verdad, me, me gustaron estos cortos, me quedé con ganas de más, me encantaría... Tener una segunda temporada Con otros 5 cortos O más cortos La verdad no sé por qué se quedaron solamente en 5 Podrían haber hecho más, pero bueno eh, Ni siquiera sé si van a hacer Otra temporada me, me copa este formato Yo la verdad cuando Lo anunciaron No no me interesaba No, no, no tenía Muchas expectativas de esto Pero... Con los avances y, y ahora ya teniéndola, esta, esta serie de, de cortos la verdad que me, me gustó Me parece interesante, como dije, para, para salir un poco de, de todo lo que es el MCU y, y, y de estar tan metidos en el futuro, en lo que va a venir, en lo que aparece En los personajes nuevos y todas esas historias que bueno ya conocemos y todo eso los próximos villanos Que los viajes en el tiempo Que las variantes, los universos La guerra multiversal y todo eso Bueno, esto Hasta creo que ni siquiera es canon Por lo que tengo entendido, lo que dijo James Gunn Aunque después dijeron que sí eh, No sé, ni siquiera me preocupó Es como que también buscar eso de Che, pero esto en qué momento ocurre Esto es después de Guardians de la Galaxia Antes de Volumen 2 no, Es como que no, o sea, yo lo vi para divertirme, nada más. La pasé muy, muy bien. Son cortos cortitos, <ríe> realmente cortitos. Por ejemplo, los cortos de Star Wars Visions duraban un poco más. Y estos realmente son cortitos, cortitos. Y son para eso. Para divertirte, pasarla bien y nada más. Nada más. Voy a hablar un poquito de los cortos. Obviamente con spoilers, no, no, no voy a hacer mucha mención sin spoilers, directamente me voy a meter con spoilers. Groot's First Steps es el primer corto en el que vemos a Groot justamente dando sus primeros pasos, que eh, es el momento en el que estaba en una maceta eh, cuando murió el Groot que conocimos en Guardianes de la Galaxia, y después vimos al final que lo eh, sembraron de nuevo y... Creció, que termina bailando en esa película. Bueno, es exactamente ese Groot. Y vemos cómo va creciendo el Groot que después vimos en Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Eh, y un momento divertido con eh, otra planta que estaba por ahí. Él se sintió celoso de esa planta. Y bueno. Eh, empieza a pelear y, y todo eso. Bueno, en realidad no pelea. Groot. Eh, le busca la pelea porque la otra planta no estaba con vida, básicamente. Eh, The Little Guy, el segundo corto en el que vemos a Groot, volveando por ahí, vemos la nave de los Guardianes de fondo, así que suponemos que son los distintos lugares a los que fueron yendo los Guardianes de la galaxia, y se encuentra con estas criaturas chiquititas que vimos en, en los avances eh, que son una civilización como de microbios, no sé, como caramelitos chiquititos eh, eh, me gustó mucho porque eh, ya de por sí eh, el Groot nos nos da ternura por ser chiquito al menos el baby Groot eh, y, y encontrar seres más chiquitos y que él interactúe con ellos me, me gustó mucho. Y me gustó mucho más el final. <risa> Cuando se da cuenta de que lo que querían ellos eran plantas. Y va a buscar un montón de plantas remocionados re para dárselas. Y los termina matando a todos. Matando entre comillas. Porque después vemos que en realidad no se habían muerto. Pero eh, nada. Me, me, me dio mucha gracia eso. El tercero. Groot's Pursuit. Que nos muestra a Groot bailando con un clon de él, no sé qué era eso, era como una gelatina que eh, tomó la forma de Groot y, y tuvieron una batalla de, de baile a los Star-Lord en Guardianes de la Galaxia y Groot eh, básicamente pensó, acá no va a haber otro Groot y terminó eliminando al otro y se quedó bailando solo Groot's take a bath, eh, lo vemos a Groot tomando un baño y con el barro en el que se toma este baño le crecen un montón de hojitas y va probando distintos estilos me, me gustó mucho me gustó mucho este corto y además eh, vemos como eh, hay un pájaro cerca que eh, primero está molesto por, por todos los ruidos que hace Groot y después le termina sacando todas las hojas se, se va riendo de Groot y Groot le corta la, las plumas y se las lleva eh, Como una bufanda eh, Bastante jodido Brut. O sea, es muy tierno Pero cuando se pone Combativo Se pone combativo Y el último, Magnum Opus Que acá vemos a Mi querido Rocket Hace mucho que no veía a Rocket En el MCU, así que me alegro mucho Por verlo nuevamente Y acá vemos como Groot Hace un hermoso dibujo de su familia. Los guardianes de la galaxia. Eh, y también hace explotar una bomba en la nave. Cosas de Groot. Bueno, y estos cinco cortos, básicamente. Eh, no sé si podría elegir uno que me haya gustado mucho. Creo que si me tengo que quedar con uno es The Little Guy. Eh, el de los microbios chiquititos azules. Es genial. Ya desde el avance me... Me había encantado y verlo en este corto me, me encantó. Pero todos son, son muy lindos. Eh, es una serie de cortitos, muy cortitos. Eh, está para eso, está para entretener, para ver los cortos así de corrido y, y pasar un buen rato, nada más. Bueno, hasta acá mi reseña, mi breve reseña de I am Groot. Mi calificación es de 8 sobre 10. La verdad que en serio me, me gustaría ver más Y ojalá hagan eh, una segunda temporada o algo por el estilo Y y ojalá también adapten este formato de cortos a otras cosas No sé qué otros personajes se pueden prestar para esto en MCU Yo creo que Groot se prestaba muy muy bien No sé si hay otro personaje del que se puede sacar provecho de esta manera, con cortos, con algo más distendido, como lo fue I Am Groot. Pero es un agradable formato, la verdad, que, que, que me gustó cómo lo aplicaron. Y la verdad que estuvo muy muy divertido. Me gustó mucho, la, la pasé muy bien y disfruté de, de esta serie de cortos. Bueno, me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan... Después de otras funciones voy a aparecer también en YouTube. Donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me encuentran en mi Instagram personal, arroba En Letterboxd y Medium como Cebariel Guido. Espero que les haya gustado este episodio. Y nos estamos escuchando en la próxima vez, después. Pues, de otra función. Gracias.